¡Córrele! ¡Allá está! ¡Y acá está! Y ahí va con la chancla el chamaco y se le empieza... Y que de repente le va a soltar el chanclazo. Fueron milésimas de segundo. O sea, ni siquiera fue así que dijeras No, no, no. Fueron milésimas de segundo. La cucaracha pegó el vuelo y le cayó en la espalda. ¡Ah! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela! <ríe> <risa> y ni cómo darle el manotazo al niño, porque pues la cucaracha le estaba recorriendo el cuerpo así. Le daba yo de un lado y ¡paz! Ya le pegué al chamaco, no le pegué a la cucaracha. Y me brinca a mí de este lado y ¡ah! Y es una cosa que de, de verdad son, son de respeto, porque sí como bien dices, andan como buscando dónde está el punto débil, cómo esconderse, y yo por más que trataba de, de, de hacerle así, porque yo no les tengo como miedo, no les tengo como terror, me da como cosa que las aplaste y si quede la mancha de cucaracha, no, no me gusta, por eso siempre trato como de o, o agarrarlas y sacarlas hacia el al patio, saquese de aquí pero esa vez estaba yo tratando como de ya matármela porque sí se siente refer que te camine ¿no? así y, y de repente se me empezó a subir acá y como que dijo aquí en los ojos no me va a pegar y, y así, <risa> Ay, qué razón, madre". entonces dije no pues ya este, es es algo que no se puede controlar <risa> imagínate una de ¿sí? entonces si ¿sí es de respeto digo no no, no, no, no quiero empezar un culto del doctor Cucaracha como de la película de Los Monsters, pero sí es este complicado, o sea, no hay forma de, de exterminarlas, o sea, ¿cuántos pinches millones de años no llevan las cucarachas en el planeta? Y nosotros un montón de simios queremos así, pues lo mejor que podríamos hacer, como bien dije, pues es echarnosla en una torta, no digo no más de onda, ¿no? Pero pues, sí, este, pues procesarlas, digo, habrá quien ya... Con un chocolate, así de así, digo, allá anda el pinche Luisito Comunica y todos ellos ahí. Hoy oh, me comí una cucaracha que no es que, pues, nomás de más pura pinche parolada, sí. pero son de esas cosas que nomás haces así, como que digo, si lo hubiera hecho cuando tenía 17, 18 o sea, a lo mejor dice sí, no, pero ya un güey de 35, sí, fue así como, pues sí, como cinco Sí, ya, como cinco años, no manches. No ya no llevo manches. Tanto... Sí, y yo, y yo veo, veo esa anécdota de que me comí la cucaracha tan cercana. Fíjate, esos bichos cucarachas. Yo, una vez que sí quedé así, como traumado. De hecho, estaba yo en un ojalatero, así X, por ahí por la Escuadrón 201, y había un grupo de personas, bueno, unos 3, 4 hombres. Ahí como que quitando un tronco del, de la banqueta porque ya como que querían reparar esa parte. Entonces empiezan a llegar como un montón de pájaros a los alambres de, de la luz, bueno, los cables de la luz. Se empiezan a posar así poco a poco y dije, bueno, ¿esto qué, güey? Porque está, se estaba poniendo raro el ambiente, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué están pensando estos pájaros o...? O simplemente ya les ganó la tarde, no llegaron a sus nidos y donde se quedan. Pero no, así como quedó sorpresa, yo creo que sus oídos o su olfato de casa les indicó que iba a suceder algo mágico en ese momento. Y pues en efecto, los cuates estos agarran el tronco que quedaba así, lo empiezan a sacar con una barreta y un cuate con un lazo lo empieza a jalar junto con el otro empieza a ser como palanca y el tronco va cediendo, ¿no? Y en este momento que el tronco va cediendo, empieza una marejada de cucarachas saliendo por todos lados, ¿no? Miles y miles, pero de este pedazo de, de tamaño, o sea, yo creo que eran las que comían en el restaurante de la esquina, que eran unos caldos muy famosos de ahí del Escuadrón 201. Estábamos a contraesquina y de ahí empezaron a salir, pero miles y miles de cucarachas y... Acto seguido, el corte B Es que estos pájaros que ya se habían posado en los alambres de luz Empiezan a volar y a cazar cucarachas Vámonos, pam, pam, pam Entonces se veía así como una marejada de caos De todas las cucarachas saliendo del piso, debajo del tronco Estos cuatro posiblemente se sintieron atacados Dejaron ahí a, medio, eh, a media obra el, el tronco de quitarlo y, y los pájaros danos el festín de su vida, ¿no? Con las cucarachas. Ya un cuarto se metió ahí como que a sacar, yo creo, la, el agua caliente del boiler y salió con, con una cubeta y les empezó a meter el agua caliente a las cucarachas para que dejaran de salir. Pero sí fue así cuestión de dos minutos o tres que, que se dio todo ese caos de las cucarachas. Pero en miles y miles, y dicen por ahí las abuelitas, ¿no? Que donde ves una en la cocina, seguramente hay mil más escondidas. Sí, está okay. canijo. Porque acá, por ejemplo, siempre pensamos, ¿no? La alacena bien elegante y no sé qué. Es un pinche nido de cucarachas. Acá, Acá, por ejemplo, en Quintana Roo no se ve tanto que la alacena, que el mueblezote, ¿no? Lo que se ven son... Por ejemplo, aquí yo dije, no, porque mi esposa decía, no, hay que poner una alacena y una, le ¿estás segura? Porque si se nos mete una pareja de cucarachos y procrean y crecen aquí, va a ser un caos. Y ya, y ya la con, ya la, con, la convencí. Entonces, nada más, por ejemplo, para los estantes, pues tenemos estantes así, pero son rejas. No tenemos este, madera ni nada de eso, sino tenemos reja y, en, y ahí ya tenemos un tipo alacena de reja, pero todo está a la vista, entonces no hay como que se vayan a esconder, porque si tantito dejamos algo que se escondan o algo así, y, y no pasamos el trapo, segurito que se nos van a quedar aquí. Y entonces las que llegamos a ver es, ya se quedó una ventana abierta, ya se quedó la puerta abierta o lo que sea, y entran volando, o sea, literalmente entran volando, puerta Ajá. abierta, y, y de repente nada más vemos las sombrita así, pum Vale, ya se metió una cucaracha. Y sí, pues hay que sacarla así, no matarla adentro, porque adentro queda... Las he visto dar a luz, güey, ¿no? <risa> ¿Cómo es eso? A yo, ver, ¿cómo es eso de una, una cucaracha dando a luz? Yo pensaba que eran... que No, nacen las cucarachitas así, este... Ah, cabrón, no son novitas. Trans, transparentosas, o sea... O sea, nacen en una bolsita, o... Es, es como en una bolsita que trae la cucaracha mamá grandota. Ajá. Alza, alza así como las alas y, y de repente empiezan a salir las cucarachitas. Así blanquitas Eran incontables, era una cosa ridícula Así de, no, no recuerdo Cómo fue que llegué a eso, estaba yo Atrás, estaba yo trabajando la, El terreno de atrás para poner unas cosas y, y, y Mira papá, mira la cucaracha, que no sé qué Cómo salió, y estábamos viendo que por ejemplo Las lagartijas aquí sí se las come O sea, sale la lagartija en la noche y se las come Y he visto lagartijas que se comen Una cucaracha de este tamaño y la lagartija Es chiquitita, la mitad de tamaño Digo, hay, hay equilibrio ecológico entonces, estaba lloviendo y la cucaracha como que se escondió, se metió a una bandejita y ahí se quedó y de repente... Era cosa como de tres minutos Le digo, dijo, a ver, vamos a, vamos a molestarla Y la molestábamos de repente, abre, abre las alas, abre así Y empiezan a salirle así Le digo, ya la matamos, ya se va a destripar No, empezaron a salir cucarachitas Y dijeras tú, microscopio No, ya se veían de un tamaño considerable Blancas, blanquillas Y como que ya cuando terminó todo el proceso Las cucarachillas ahí empezaron como a como a repartir. No, yo pensé que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? Ahora, no sé si el huevo lo traigan adentro, o sea, lo que sea como el equivalente al huevo lo traiga adentro o lo traiga incubando. como cargando o los vaya como incubando y ya de ahí la saque. Pero es una cosa que dices, no manches, en serio. Y, y yo me asustaba por una y, y de repente ver que salen cientos y cientos de cucarachas. Es, es una cosa ridícula porque dije, ¿y ahora qué hago? ¿Las, ¿Las mato? ¿Con qué las mato? Siento feo, agarré la bolsa, las encerré, agarré la cosa donde estaban en una bandeja, la metí en una bolsa, las saqué y las llevé al basurero. Dije, no, de una vez, porque si las dejo por aquí, les doy como el chance, no. Y ya por allá, sí, pues, aquí, sentí como feo, dije, pues hay que darles chance. Pues sí, ya, hay que se hagan bolas, ¿no? Saqué la basura, saqué la la bandeja y pues ya por allá las fui a botar pero sí está muy cañón o sea es algo que no no no no hay forma de controlar o sea no sé no sé cómo lo haríamos de una forma natural humana no hay no hay no hay forma o sea la única forma que se me Ocurre es que realmente haya como ese equilibrio en la cadena alimenticia, lagartijas, pájaros, este, gatos, gato, luego aquí pinche gato de repente llega y ya trae media cucaracho así masticando. Ay, ay, ay. Luego, así como si me hiciera falta mi comida, llega el güey y me las deja aquí muertas. Ahora le trajo un taco a pa. Ajá, dice, te traje un taco, papá <risa> No, está cabrón. De hecho, sí son muy prolíficas esas madres, digo. Yo, yo creo que son como las eh, arañas, ¿no? También me tocó a mí una. Mataron una vez una araña de este pelo. Una araña lobo esponjera No sabía en ah. ese momento que era araña-lobo, pero es casi tarántula, ¿no? De este, de este pelo. Este. Las arañas pues ponen su, su hueva, hacen como una. un tipo de caparazón, ¿Cómo se llama? Una, como las. Eh, como las mariposas, ¿no? Pero de huevos. Ya ah, cuando nacen... Ajá, como un capullo. Un capullo. Pero ya cuando nacen se le trepan como arriba del, del cuerpo y la, los andan ahí paseando. Mucho también se da aquí el alacrán, aquí en Querétaro por lo menos. De hecho es como que el control natural de las cucarachas son los alacranes. Porque estos como que las cazan y, y hay muy, muy pocas cucarachas. Por lo menos eh, al interior de las zonas más eh, eh, urbanas. Sí se da un poco más por el tipo de, de insecticidas que usa la gente para alejar a los alacranes, ¿no? Pero por lo menos acá, que es en el cerrito y todas esas zonas más rurales, no hay tanta cucaracha por lo mismo de que el alacrán está más presente y las controla. Fíjate que, que sabe la naturaleza, ¿no? Sí, y aparte le echa al mero, al mero tanque, ¿no? Al alacrán, porque pincha al alacrán. El, alacrán. Le, le Uh, intenta matar un alacrán de un zapatazo, no puedes O sea, aquí una vez me tocó Uno negro, y estaba grandototote Y dije, no, pum No se moría, no se murió Y yo más que nada por el susto de que Sí, igual, fueron los primeros años Que, que cuando llegué a vivir aquí, igual no tenía yo nada Y de repente como re, como que re, reaccioné y vi el alacrán que estaba así aladito al de la colchoneta donde estaba dormido y dije la madre qué hago qué hago qué hago y no y mi cerebro así de mátalo, ¡Eh! ¡Mátalo que no vaya! Sí. Y, y de repente lo, le suelto el zapatazo no sé si mis panam que siempre uso son muy ligeritos como para matar un alacrán o, o, yo, o, yo, o yo estaba tan dormilado que no que no le no sé si no le di con fuerza no sé qué pedo le di el zapatazo y siguió corriendo Dijeras tú, no, ya, lo, ya lo encontré por allá este, aplastado, muerto, Nunca, no lo volví a ver hasta después, como a los 3-4 días volví a ver que volvió a pasar, ya dije, no, pues ya con más calma lo, lo acompaño a que se retire, señora Alacrán, porque sí... Los pinches alacranes también están, están fuertes, ¿eh? Y de hecho, el insecticida que les echan es todavía más fuerte que la insecticida común y cosas así. Sí. Y pues sí, ¿quién más va a poder con las pinches <coughs> cucarachas que vuelan que un alacrán? Aparte, las cucarachas están como acorazadas porque... El Esa parte, ¿no? Ajá, ese, ese exoesqueleto que traen y el hecho de que tengan, estén como... A, no sé, o sea, yo soy de esos pocos seres en el universo que las admiran un chingo. O sea, yo sí admiro mm -hmm. un madral a las cucarachas porque casi todo lo que tienen está pensado como... Que... Para la evolución y el desarrollo de, de, de su vida, y pues el hecho de que no crezcan tanto, o no sé si haya más grandes de las que he visto acá, digo, no sé, la, ya las de Madagascar o las rinocerontes de Asia, y eso, pues Ajá. a lo mejor son otra onda. Pero el hecho de que sean tan prolíficas tan Que se reproducen tan rápido Tan fácil Que se nutren con cartón, con jabón Y no sé qué tanta cosa comen es, Son el símbolo de que Sí, efectivamente Son el, un siguiente paso en la evolución Y quién más las puede poner en su lugar pues Las lagartijas Los reptilianos Fíjate, los reptilianos Los, reptilianos, los reptiles ¿sí? Y los pichos alacranes ¿sí? los, al y los, y los alacranes ¿Por qué? Porque pues, los alacranes traen el, el piquete para que se vayan digiriendo desde adentro las cucarachas. ¿Por qué? Porque pues, no, yo me imagino que en la naturaleza igual no es como que tan fácil que llegue. Obviamente las aves pues tienen un, un nivelito arriba, ¿no? De uh -huh. Llegan volando, o sea, las comen son más grandes, pues, tienen un nivel arriba. Pero ya entre rastreros, creo yo que no hay quienes tienen la madre a las muchas cucarachas. Por lo menos en la, número, ¿no? Por lo menos en número, porque. Una cucaracha, bien dicen las abuelitas, una cucaracha y hay un montón escondidas, ¿no? Está muy cabrón. Por lo menos yo creo que en, en volumen sí se habla de que las hormigas eh, sí predominan en el mundo eh, de los insectos, pero pues, el comportamiento es muy distinto, ¿no? Bueno, por lo menos en algunas eh, categorías de hormigas hay muchas que son guerreras, eh, que se comen a los insectos y hacen matanzas y, y todo el tema de de la construcción incluso de puentes de puentes de, de hormigas para pasar ciertos vacíos muy grandes pues está cabrón no este pero la cucaracha sí por eh, supremacía yo creo que es de los, los insectos si no es que el más avanzado de todos que conozco si es el que más se tendría que estudiar porque siento que hay muy pocos estudios al respecto de las cucarachas no al, al menos eh, hay estudios pero con paradigmas muy de los 60 a 70. Yo creo que al día de hoy habría que este, pues, re realizar algunas otros tipo de investigaciones que dijera qué son y qué aportan estas estos cucarachones a la vida. Sí, porque qué van a aportar, o sea, o sea, realmente sabemos que sí, la bomba atómica no las va a destruir, que la radiación, ok, sí. Ya, ya vieron que las cucarachas comen cartón y el cartón es un, un derivado de la celulosa que viene de los árboles, etcétera, etcétera, o que comen jabón y el jabón es un producto de la saponización de la grasa animal o grasa vegetal que se tiene que mezclar con sosa. sodio eh, y, el, y la sosa es uno de los elementos más dañinos eh, en, en la naturaleza, el sodio, la, todos los elementos que componen el jabón y aún así las cucarachas sobreviven, entonces imagínate que de repente empiecen a estudiar esa parte y digan, resulta que la vida basada en carbono pues también puede como coexistir con elementos que se consideran como veneno como lo es la sosa entonces el salto que daría esa onda estaría pero muy cañón muy cañón para por ejemplo ahora pues, ahora de qué otra forma las podemos hacer pues, controlarlas pero ok ya te las llevaste y ahora cómo controlas una manifestación una infestación en otros lugares Digo, unas por otras, no, Dios da y Dios quita <risa> y no le cuentas y hablando de eso, de los animales que te atacan, a mí me atacó me sentí como casi como Kung Fu Panda porque me atacó aquí en el cerro una mantis religiosa también son de este pelo, por aquí así, no sé cuántos centímetros, yo creo que el tamaño de este plumoncito <risa> más sus alitas sus patas y de hecho estaba así como que en el jardín yo salía a regar unas plantas que tenía en la calle como que se me quedó viendo y se puso como que en guardia así con las garritas y pum vale que vuelo igual saca las alitas y se me fue encima y sí sentí como un patadón aquí <risa> una mantis religiosa dije cabrón o sea no es no es tanto como la ficción de la película sino que sí realmente te atacan esos insectos y si sí, son bravas muchos, muchos mantis y tantitos les asiso, son bravas aquí aquí hay cafés no son tan grandes pero sí, sí, si sí te sale una o así como que de repente sientes el paz. Ay, ay, ay. Y, y son aferradas, porque aparte dijeras tú, ya nomás es así como las chismoscas, que aparte de feas son cobardes. No, esas se, se te avientan y se te quedan. A mí hace, hace, hace tiempo se me quedó atorada así en el cabello, que no me peinan, luego así se me hacen como chinos. Traía yo una torada así del cabello y empecé como a sentir de ay, ay, ay. ay! Pues me estaba mordiendo, me estaba mordiendo y me estaba picando con, con las garras así. Dije, ¿y ahora qué trae esta cabrona? Ya vi, dije, no, pues vete, vete, vete. La boto por allá así de un manotazo y, y como que se hace iba, dio la vuelta y otra vez me empezó a como atacar. ¡Ay! no hay modo de, y sí, como digo, no hay modo de reaccionar así. Digo, se me no ha sí. acabado contigo. Ajá, es, es, son bravas, ¿eh? Sí, son, son, son canijas y pero digo, la, la, las mantis tienen como la maldición o sea, sí podrían como combatir a las cucarachas, pero las mantis tienen la maldición de que no viven más de seis meses, no sé por qué en algún momento en Azcapotzalco, cuando vivía en Azcapotzalco encontré una grandota así, como dices 10, 12 centímetros enorme y dije, no, pues, aquí cayó aquí, aquí vive, y le, le puse su hábitat, le puse así cositas y le compraba yo este, grillos, le echaba yo sus grillos, llegaba la mantis, se comía dos, tres grillos, y otra vez, nomás estaba ahí, y de repente otra vez, de repente se empezó como a revolotear, y se murió, y ahora, y bueno, pues, ya over. ni modo, game over, y investigando, dije, pues, ¿quién, ¿qué le dejé de dar de comer?, le puse eso, la puse al sol, ¿qué pasó?, y ya investigando, resulta que no tienen un periodo de vida muy prolongado, entonces... Esa es como una maldición para ellas O sea, si sí son bravas, si sí son canijas Si sí son resistentes y todo Pero si sobreviven, por ejemplo, a atacar a un Gordo ahí de mediana edad Imagínate que no sobrevivan seis meses Está feo De hecho, sí a, a, Acabo de recordar un dato Curioso de las cucarachas que Era que también Estas pueden llegar a sufrir de obesidad O de desnutrición De hecho, tú puedes ver unas cucarachas que sí estaban bastante dadotas y otras que son como más, espira, más espigaditas, ¿no? dicen por ahí las abuelitas. Son más delgadas. De hecho, pueden llegar a sufrir varios trastornos de personalidad o, o ansiedad como los humanos. Imagínate a ese nivel que llegan las, las cucarachas y si les pusieras a tu amigo Gustavo darle una terapia de cucaracha. ¿Qué, qué le podrías decir? No te sientas mal. <risa> eh, no está mal comer desechos Es parte de tu naturaleza No vas a comer como el humano sentado <risa> Tu naturaleza es comer <risa> tu, tu naturaleza es llegar al bote de la basura Y ayudar con el, con el proceso biológico De la descomposición de los elementos orgánicos No te preocupes, tú, tú estás bien y, y, y no, no, como dicen, este no está bien cuando una hay un proceso depresivo. Lo peor que puedes hacer es decir, échale ganas, ¿eh? todo va a estar. No, así, no, así, no le podemos decir, es, estamos contigo, te acompañamos, este, te escuchamos. no Imagínate de repente voltear la cucaracha con, con su cabecita, que si las ves en el. Busca videos. ¿cómo, ¿Cómo hacen esto? Y a mí me tienen traumado, o sea, no, no desde el punto de vista de, del miedo. Sino de la impresión de todo lo que pueden hacer Porque, por ejemplo, hacen esto con la cabeza Voltean para allá, voltean para acá Y, y estos locos que las estudian y las ponen en cámara lenta Y las ponen a macro... macro... macro lentes macro y cosas lentes. así de, de, de verdad que sí me trauma así de Güey, en serio, son capaces de hacer eso, ¿no? Y se, se, se como que se limpian la cara y... Todo ese tipo de cosas que hacen, en verdad que me tienen, me, o sea, me súper impresionan. Digo, ya, ya, ya que vuelen y eso, pues sí, voló la cucaracha! Sí, sí, se sí, siente sí, feo que te vuelve una cucaracha de cerca. No hay modo, o sea, puede ser toro, quien tú quieras, soy súper musculoso, pero no hay modo valiente de reaccionar al vuelo de una cucaracha. Sí, en serio que no lo hay. Y ya, este... Me impresiona mucho, o sea, de verdad que sí Son otro paso el nivel de evolutivo Y, y si me dijeran, ah, pues, ¿qué, ¿qué agarrarías tú Para la siguiente evolución? Un exoesqueleto de cucaracha con el que pudiera yo volar Porque aparte son sumamente resistentes No sé si te ha pasado que les botas el zapatazo Y no se mueren a la primera No se mueren a la primera Tienes que darles dos o tres A menos que realmente las pises En ese momento si ya haces ahí El guado de... Ajá, pero si les das el zapatazo así No se mueren tan como quiera Entonces, imagínate un exoesqueleto de esas Capacidades Capaz de volar, capaz de Tener este, una cosa sensorial Periférica tan Que esté tan tan alerta Vato, yo quiero esas capacidades O sea, ¿quién <risa> chingados quiere ser invisible? ¿Para qué? O sea, si te vas a poder Camuflar en el ambiente Cuando tengas ese traje exoesqueleto Yo creo que incluso más que al pinche Batman yo pondría un héroe ahora con traje de cucaracha. El, el mister Cucaracho. Sí, un, un hombre cucaracha tendría muchas posibilidades de agarrarse a soquetazos con Superman o con el que sea el más fuerte, ¿no? Yo creo que el que más se acerca ahí es el medio Spider-Man, pero no vuela por sí mismo hacer sus... No, no, no, quiero este, Que traiga ese traje, que tenga Esas cositas que tanto admiro que se hacen así Y salen las alas eh, ¿en serio? Que va a dejar mucho, mucho De qué hablar un superhéroe de esas capacidades pues Ahí están los amigos que les gusta Ilustrar cómic Les tenemos un nombre y una historia Se llama Crunchman el hombre ah, Cucaracha La <risa> Cucaracha y que tenga esos poderes Que sea un este Que de día sea una persona Que es apasionado De la tecnología Que le guste la tecnología Y la buena comida La buena comida, ¿no? Y ya de noche este, salga a combatir el crimen Con su exoesqueleto de cucaracha A quitar la basura De la ciudad ándale a, a Rushman, ahí Limpiando la ciudad Este restableciendo el equilibrio, algo así pero sí, porque sí, imagínate no, no, no, es, eso es otro nivel <risa> ya está amigos muchas gracias por seguir esta versión post créditos A la hora de la cucaracha, la voz de la cucaracha, seguimos la, voz, la voz de la cucaracha <risa> de los insectos Esto.